Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos inmortales, los más sabios y bellos de todos los seres. Siete a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y nueve, nueve fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían el poder por encima de en aquellos anillos recibía el poder y la voluntad para gobernar a cada raza, pero todos ellos fueron engañados, pues otro anillo más fue forjado. En la tierra de Mordor, en los fuegos del monte del destino, el señor oscuro, Sauro, forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarnos a todos. Una a una, las comarcas libres de la Tierra Media fueron sometidas por el poder del anillo, pero hubo algunos que resistieron. Una última alianza de hombres y elfos lucharon contra el ejército de Mordor y en las lomas del Monte del Destino, Libraron su batalla por la libertad de la Tierra Media. Desvanecida ya toda esperanza, Isildur, hijo del rey, recurrió a la espada de su padre. Sauron, el enemigo de los pueblos libres de la Tierra Media, fue derrotado. El anillo llegó entonces a manos de Isildur, que tuvo la oportunidad de destruir su mal para siempre pero el corazón de los hombres se corrompe con facilidad y el anillo de poder que goza de voluntad propia traicionó a Isidur hasta llevarle a la muerte. Aquellos hechos que nunca debieron caer en el olvido se perdieron en el tiempo. La historia se convirtió en leyenda, la leyenda en mito, y durante 2.500 años el anillo pasó desapercibido. Hasta que, cuando se presentó la ocasión, embaucó un nuevo dueño. Así acabó en manos de la criatura Gollum, que lo ocultó en las profundidades de las montañas nubladas, y allí le consumió.